Hola chicos, vengo con una super noticia. Kicker Nice ha preparado un regalo especial para ti que quieres empezar el 2022 aprendiendo fotografía desde cero hasta avanzado. Ahora puedes tener los tres platos principales de Kiker Nice juntos en un solo paquete. Es un pack de tres cursos de fotografía. Ellos son, fotografía de iniciación y composición fotográfica y retoque fotográfico y bono. Este regalo no estará disponible por mucho tiempo, así que date prisa y asegura tu acceso. En el primer enlace en la descripción de este video hay un descuento exclusivo para que usted garantice su lugar hoy. Estos tres cursos te llevarán a un nivel profesional en fotografía. Kike Arnáis es un fotógrafo de renombre y se asegura de que sus alumnos queden 100% satisfechos. Si no me crees, te muestro algunos testimonios de los alumnos de fotografía de Kike Arnais. Con los tres cursos te convertirás en un maestro de la fotografía. Hay más de 12 horas de capacitación, más de 60 clases en video, muchos materiales descargables adicionales y algunas bonificaciones gratuitas. Además de todos estos beneficios, recibirás tu diploma al finalizar el curso y tienes derecho a una garantía de 15 días. No importa si quieres aprender fotografía como hobby o convertirte en un profesional, de cualquier manera, este paquete de tres cursos de fotografía es ideal para ti. Si crees que para aprender fotografía necesitas una super cámara o mucho material fotográfico, estás equivocado. Aprenderás a hacer tus fotos a nivel profesional con cualquier cámara, retocar fotos con Lightroom y Photoshop. Confía en Kike, estudia y aplica todos los conocimientos y serás un gran fotógrafo. El mejor profesor de fotografía de cero avanzado es Kike. El mejor curso para estudiar es el pack de tres cursos de fotografía. Ahora solo tienes que hacerte alumno y disfrutar de lo mejor del mundo de la fotografía. Espero haberte ayudado. Si tienen alguna pregunta, escríbanla en los comentarios y estaré respondiendo a todos ustedes.